my you. Se quiebran, pero no se rompen. La ropa se mancha y no se cambia. La lluvia nos mira desde afuera. It's